Bienvenuti. Vamos a ver, eh, lo siento porque se ve al fuego así, pero es que no me deja poner los más grandes. No me deja, no tiene opción. <coughs> ¿Y ¿Qué le ponemos? Dificultad, vale. Nos bebemos una cerveza, ¿no? Una cervecita. Eh, dificultad normalita. Nos bebemos un vodka que aumenta la velocidad o nos bebemos un vodka y una cerveza que eso aumenta ya, eso ya que te, te da un comatírico. ¿A cuál le damos? <ríe> Luego, en otras opciones tiene, a ver, el sonido se lo puedo quitar. Benven benvenuto, Benvenuto. Vodka, vale. Luego, le podemos poner que las piernas se puedan romper y que haya mucha sangre, ¿vale? O sea... ¡Auch! Vale, dificultad máxima. No sé por qué ahora no hay música, pero... Ay, ¿cómo se mueve? No, no me da los controles. A ver. Vale, vale. Clic, mueve brazo. Clic izquierdo, mueve brazo. Clic derecho, mueve piernas. ¿Entendido? ¿Entendido? Vale. Entendido. Eh, levántate. Ah, vale. Vale, vale, vale. Con el ratón. A ver, con la ruedecita. Uh. Vale, bajamos a la velocidad. Bajamos a la velocidad. ¿Vale? Es que... Eh, no entiendo. ¿Cómo me muevo? Este juego valía 5 euros, eh. Este juego valía 5 dólares. Este juego valía dinero. Yo me lo pillé de gratis, pero este juego valía dinero. 5 dólares este juego. Vale, vale, vale, vale. Avanzo un poquito. Este juego valía 5 dólares. ¿Pero te das cuenta? ¿Te das cuenta? <risa> Aumenta la velocidad. ¡Míralo, míralo, míralo! <risa> ¿Qué es esto, tío? ¿Para qué? ¿A qué estoy jugando? ¡Pero es que no puedo avanzar! ¡Eh! ¡Avanzo, avanzo! ¡A toda leche! ¡Vámonos! ¡Qué, ¡Un gato! ¿Pero qué? ¡Que un gato me arañado! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vale, espérate. ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué es esto? Final Darling, I'm home Cariño, estoy en casa. ¿Y se ponen a bailar? <risa> ¿Y se ponen a bailar? <risa> ¿Qué es el juego? Teo, eh. <coughs> Lo siento, si te ha gustado el juego. Dale like, suscríbete, pero aquí se queda, aquí se queda. Ya no juego más.